escándalo en cocineros argentinos, el programa que es la nave insignia de la televisión pública argentina, el éxito de la televisión pública argentina, hace añares de los cocineros argentinos por donde han pasado los más grandes justamente cocineros del país. Hay una feroz guerra interna, los egos están revolucionados y hubo algunas renuncias. Tenemos notas con todos, tenemos nota con Chantal la nueva cocinera que ha entrado este, al staff. Y tenemos nota con Juanito, que era el más viejo de todos, digo, no en, en, en cantidad de años allí al frente de ese programa que también se ha ido. Vamos a presentar el tema, Diego, ustedes, por favor. Sí. Duró poco el duelo, ¿no?, por Guillermo Calabrese, porque pe. todo era una comunión, una mancomunión entre cocineros, entre despedir al alma mater, me atrevo a decir, ...de ese programa y sin embargo estalló todo por el aire. ¿Viste cuando se van los líderes? Que todos los caciques se empiezan... ...todos los soldaditos empiezan a pelear por el lugar estelar. Bueno, la estrella vino de afuera. ¿eh? Si algunos pensaban que entre los titulares iba a salir el capitán... ...no, vino de afuera y se llama Yantal Abad. Que bien lo decía en la nota. Sí. Es como que le hicieron sanguchito, no quedó en el medio... De una situación que él era ajena, pero claro, le invitaron un día, la testearon, como se suele hacer en los programas, midió bien y la decisión fue inmediata. ¿Por qué? Porque necesitaban a alguien fresco, Ay. alguien alegre, alguien que tuviera empatía con el televidente, cosa que para ellos, y este fue uno de los motivos, Juan Ferrara, que pugnaba por él ese lugar, ¿Sí? no tenía. No. A partir de eso se pero quebró se la, la relación. Es genial. Sonríe. Bueno, la producción no piensa lo mismo. No. ¿De ¿te, de, de, ¿te, te consta, Diego, lo que estás diciendo. Te consta que la producción. No de... consta de fuentes de adentro de ese programa, decisiones de la producción, fuentes wow. de la producción. Que advertencias te diría desde octubre del sí. año pasado. Sí. En realidad no advertencias, vamos a decir conversaciones, eh, diciéndole y haciendo algunas observaciones a Juan para que cambiara ciertos modos, para que se mostrase, como decía Diego, más alegre ante la lente de la cámara, para que cambiase algunos modos y esos cambios que le proponían y le sugerían hacer nunca llegaban. Eh, y esas conversaciones fueron, repito, desde octubre del año pasado y como no hubo modificaciones en la manera de manejarse de Juan, decidieron desvincularlo. Tenemos más información, ¿eh? Pero antes, el informe que preparó a la tarde, escándalo en cocineros argentinos. Fíjate. Clima tenso en cocineros. Desde la triste e inesperada partida de Calabrese, cocineros argentinos no gana para sustos. El aire está muy espeso y se corta con navaja. Juan Ferrara, emblema del mítico programa de cocina, dio un paso al costado. Pero al parecer... No fue una decisión suya. Y a partir de la llegada de Chantal Abad sí. al programa Cocineros Argentinos, más como conductora, él les quedó un poco raleado, se quejó a la producción eh, porque no tenía el lugar que él pretendía y lo invitaron a retirar. Y lo invitaron a retirar. Posteo de Juan Ferrara. Tenía muchas ganas de celebrar estos casi 15 años y compartirlos con todos y todas ustedes lamentablemente por decisiones que me son ajenas no se pudo por decisiones que me son ajenas no se pudo como se puede ver el horno no está para bollos y encima llegó chantal abad como la nueva figura es mi caballito de batalla amo hacer de pie porque amo comerle pie. pongo el merengue y acá le va aplasto y levanto aplasto y levanto que me vaya haciendo los picos en todo el costado sí. este año con un para nosotros con un gran acierto la tenemos a chantal abad que, que, que, que, bueno, humor, no, que lamentablemente la está recibiendo algunas críticas porque se la está acusando de cosas como que si por culpa de ella no están los, los, algún cosido histórico como Juan, Juan Ferrara, que no tiene nada que ver. Mm. La salida de Juan Ferrara fue una cuestión de producción pensada previamente. Ambos estamos en esta situación y tratando de entender. Yo anoticiándome algunas cosas, él de otras. La verdad es que quedamos en el medio de algo horrible. Y justamente un poco la están matando en redes. No nos gusta que le hagan eso. Un poco nosotros sentimos que le están haciendo una especie de bullying. Que no está bueno. Esto lo digo en general. No está bueno cuando me parece bien que despierte pasiones. No, no, no lo está tomando muy bien porque no está bueno despertarte y sentirte agredido en redes. Pero los conflictos dentro de cocineros vienen de hace un tiempo. Sofía Pachano había sido recibida con bombos y platillos. La mejor Poniéndose tu delantal de color bueno, sorpresa. ¡Qué, ¿Qué bien. emoción! ¡Qué ¡Permiso! Estoy muy contenta de estar acá. Me gustan los papelitos, eh, todos los fakes. No, no, no. Gracias. Mira estas flores hermosas que tenemos hermosas. para vos también. Muchas, Estamos muchas gracias. Estamos muy contentes de lo que se sí, sí, todos. ¡Muy feliz, muy feliz de estar acá! Y así hablaba después de dar un paso al costado. Claramente ya no soy parte de Cocinos Argentinos, para mí fue muy doloroso no estar más en el programa, fue un programa que estuve un año, me hubiera encantado eh, responder, eh, perdón, responder no, hacer una despedida en el programa en vivo, lo pedí en su momento, no se podía, no se pudo, lo pedí en su momento, no se podía, no se pudo. Por supuesto acá en la tarde tenemos la nota con los protagonistas hemos charlado de con esto. santal y hemos charlado también con juanito con juan ferrara ¿eh? Eh, ahora también son 15 años perdón un montón Son 15 años de nexi, un éxito ininterrumpido sí. y está tal vez bueno que se vaya como no, reciclando la energía que juan no tenía empatía con la producción ¿Y? más que con el público por eso le dijeron, hasta acá llegaste. No pudo festejar los 15 años claro, en ese programa no. y es lo que más le duele. Un Juan no, que está hoy. Tiene razón. Está lo angustiado tiene razón. y está triste, Juan, ¿eh? Lo que, está que no muy está angustiado. bueno es irse mal. No, Eso es lo que no está bueno. Porque, bueno, por ahí tenía. pero Él está en otro programa pero, pues, ahora, no, con lo que circula, ¿no? ¿Cómo no te va a decir mal? Lo que no. pasa no. es que... razón. O sea. A ver, yo repito, hay algo que me parece fundamental. La producción cuando vio cosas. Que sucedían, que no estaban buenas, se pasó, sentaron ¿Cora? en más de una no. oportunidad con Juan. ¿Pero qué pasaba? Te no entendemos. que, por favor, cambiara, por ejemplo, algunos tratos que tenía con jefas de cocina. Ah, eso es mm. otra cosa. Eh. Algunos tratos que no correspondían tener. Eh, entonces, le pidieron, por favor, que modificara ciertas maneras de manejarse. Ajá. Eh, le pidieron que eh, se mostrase con más alegría, quizás, sí. ante la cámara. ¿Pero no estaría con algún problema personal que pueda ah. explicar este malestar que él presentaba, Cora? Supuestamente, eh, las respuestas de él no, no eran esas, Cari. No, nunca dijo que tenía un problema personal o que la estaba pasando mal por algo y por eso quizás se manifestaba de esa manera. La realidad sí. es que varias personas y hay testigos eh, que trabajan en cocineros, en cocineros argentinos se sintieron eh, maltratados por Juan. Juan Ferrara y dice esto, no, fíjate. ¡Yunica! 15 años tenías vos llevando también tus recetas a Cocineros. Y acá hablas de la comodidad y de lo bien que te sentís. ¿No te sentías bien en Cocineros en el último tiempo? Porque puede pasar a veces la frustración, el cansancio de la rutina y de tantos años. Y son 15 años. Primero quiero decir que Cocineros Argentinos es el... un programa que amo muchísimo, eh, que va a quedar en mi corazón por siempre. Y... y no quiero que salga nada malo porque mi amor hacia el programa es va a ser eterno. La única verdad es que, es que me hubiese gustado estar en estos, cumplíamos 15 años, eh, y abruptamente, bueno, la empresa, la productora, eh, decidió desvincularme eh, con muy poco tiempo y me llamó muchísimo la atención. Eh, pero bueno, son decisiones de la empresa y bueno, acaté la, la, la, la, la decisión y bueno... Fue abrupto el tema y el impacto también tiene que ver un poco con la llegada de Chantal. Te lo pregunto porque es el rumor que salió por todos es? lados. Cuéntame cuál, cuál es el rumor. Que Chantal, en cierto modo, cuando llega a cocineros, uh -huh. le dan un lugar muy importante y a vos te dejan con un lugar inferior a lo que venías haciendo y tus quejas en la producción cansaron a los productores y dijeron basta, no, tomate el palo, andate. No, no, no, no, bueno, para pero, nada, para nada. ¿No bueno, sí. te cansaste, ¿no hubo una queja tuya cuando llegó Chantal, un enojo? ¿O una situación no incómoda? Porque, no, porque fue muy, muy, muy corta la, la salida mía y, y, y yo prácticamente, bueno, a ella la conozco como profesional, es una excelente profesiona, profesional, eh, no la conozco personalmente, pero nunca se llegó a hablar de mi participación en esta nueva temporada porque obviamente se cortó antes. Es una decisión de la empresa y que, que me, me sorprendió, sí. Ahora todo el resto lo quiero desmentir, no, no tengo nada contra Chantal, pero absolutamente... ¿No te reemplazó ella vos? Nunca hablé de contenidos. ¿Ella te vino a reemplazar a vos en Cocinero no, de No, vino ella. Es ella, chicos. Perdón, pero no, no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. ¿Hubo no. ninguna disputa con un productor o un reclamo tuyo? che, ¿Por qué me sacan así? No, no. ¿Vos? No, no, te dije, me dolió muchísimo. Hice mi duelo. Se picó todo con Juan. ¿Qué pasó? Le cortaste, ¿Qué le hiciste a Juan? ¿Le cortaste el bacalao vos? ¿Qué pasó? No, no, no, la verdad es que eh, fue, digo, yo me, me desayuné el martes con esto que empezó a circular Me pareció rarísimo, automáticamente hice lo que haría cualquier persona normal sí. Digo, o sea, che, leíste esto, me, me, man, me mandaron la nota, la vi, eh, lo, lo de socios Y dije, no puede ser, me parece rarísimo, al toque le escribí la verdad que Juan Divino, al toque me contestó, me dice, no, ya está, la verdad. Pero para entender un poquito, ¿trabajaron juntos algo? Nosotros sí. no, lleg no, no, no llegamos a compartir. ¿Llegaste sí. vos y los cerrucharon a Juan? No, no, sé, no, te pregunto, no, vos, no, no. Yo la verdad que vine acá eh, a reemplazar a Sime, que es amiga, que es colega, que la adoro, que estaba de vacaciones. Vine a hacer ese reemplazo de Onda, o sea, como bien, y después me llamaron, me dijeron, che, mirá, la verdad es que están todos los chicos, cada uno con sus proyectos, ninguno puede venir todos los días, ninguno puede hacer el programa de lunes a viernes, es un montón y encima el de los domingos, no te gustaría sumarte. A esto que les escribí, les escribí así, me eché, sí me todo bien, sí, obvio, me dice, yo estoy nada, con mis restaurantes, con este y con el otro. Me sumaste. Y me sumé. Y ahí pasó que Juan quizás se quedó sin lugar y se reclamó que él estaba perdiendo espacio porque llegaste vos. Sí, eso es, es imposible que, que sea así porque no compartimos, nosotros no llegamos a compartir. Yo lo que tenía entendido era que él, era que él estaba este, con, con otras cosas y que tenía como otros otros planes para este año, pero claramente cuando el martes sale esto y yo lo leo, digo, para ¿esto es así o no es así? Por eso al toque lo primero que hice fue escribirle. Era el al toque me contestó y me puso, no, llantar, la verdad es que yo tengo un tema con la productora. este. Ah, bueno. Nada, es que, que efectivamente es un tema entre, entre ellos. Dice, pero que no tiene nada que ver con vos. Tuve la versión de Juan, que es la que más me importa, o sea, la palabra que me importaba de verdad, con la versión de Juan, donde ya claramente me dejaba... Suena clarísimo que yo no tenía nada, no no nada que ver, fui a la productora y le dije, chicos, bueno, a ver, o sea, ¿qué está pasando? Necesito ordenar, necesito entender, no quiero hacer este, el aire estos días, no, no, por, no porque no vaya a continuar, sino porque quiero estar cómoda, tranquila y que todo esté como muy muy claro y transparente y la verdad que ellos en ese sentido me súper acompañaron, de verdad siento que sí quedé en el medio de algo que, que, que no tiene que ver conmigo, que es un tema de una relación laboral entre la productora y Juan. ¿Fuiste el chivo expiatorio de una guerra con la producción? No sé si el chivo expiatorio, pero que quede en el medio de algo, quedé porque evidentemente ellos este, tienen, tienen cosas que resolver entre ellos.